Menos frecuencia todavía en la línea de autobuses que les comunicaba con el exterior es la denuncia que hace toda una comarca, la de Sierra Ministra, algo que pone de nuevo en duda la apuesta por la España vaciada. Poder conectar a los pueblos con los grandes núcleos urbanos es algo fundamental y una teórica prioridad en las agendas políticas. Si ayer veíamos cómo se reivindicaba y se exigía por parte de Sigüenza que se repusieran los trenes que comunican a la ciudad del Doncel con Madrid, hoy hablamos de los autobuses, porque en dos han dejado los autobuses que comunican Guadalajara con Molina de Aragón, según denuncia el presidente de la Mancomunidad de Pueblos Sierra Ministra, Eduardo Álvarez. Eh, tenemos un problema que nos han recortado le, los autobuses, nos los han dejado en, en dos días, miércoles y domingo, sea, perdón, eh, viernes y domingo. El viernes uno dirección Perú y uno dirección Madrid y el domingo lo mismo, uno dirección Perú y uno dirección Madrid. Algo que perjudica y mucho, sobre todo a los mayores, pero no de un solo municipio, sino de toda una comarca. La zona, además, más despoblada de Guadalajara. La gente mayor en, en, en estos municipios, el, el acceso al, a los servicios hospitalarios es a través de, este, de estos transportes. O sea, si nos quitan esos transportes, pues mmm, la gente mayor no tiene cómo, cómo ir al, al, al hospital de Guadalajara. Tema de pruebas, tema de consultas, no, no tenemos... O sea, mmm, como te he dicho antes, viernes y domingo. Es el único día que nos han puesto los autobuses. El viernes todavía hay servicio de hospital, pero el domingo nada. Entonces, lunes, martes, miércoles y jueves, que es cuando están los servicios médicos, no, la gente mayor no puede, no puede acceder al hospital de Guadalajara. Y es que Álvarez lamenta que la España despoblada haya dejado ya de ser una prioridad. Se, se nos está llenando la boca a todos, a, a grandes niveles de combatir el tema de la despoblación y resulta que a la mínima que hay un problema en España, lo primero que cortan es eh, los transportes en general a, todo lo, a, a, a toda la zona despoblada. Preocupación que comparte, como no podía ser de otra manera, el alcalde de Molina de Aragón. Francisco Javier Montes asegura que es un recorte que no están dispuestos a consentir. Eh, creo que para el tema de la despoblación es, es fundamental. ...que sean servicios básicos... ...tanto la educación, como la sanidad, como la movilidad... ...y reivindicar desde, desde el ayuntamiento... ...que la gente de Molina y de la comarca... está muy preocupada por la situación... ...creo que es un hachazo más a, a la despoblación... ...un hachazo que puede ser hasta mortal... ...para, para la comarca y bueno... ...reivindicar al, a, la, a la empresa primero... ...la adjudicataria del servicio... ...que, que haga su servicio y luego que, ...que si no lo cumple pues que que el Ministerio de Fomento haga sus labores y que nos pongan en servicio. Y es que la España despoblada avisa que no dudará de llegar a las últimas consecuencias... ...para que las ya escasas comunicaciones existentes no se sigan cercenando pero que si no nos hacen caso, pues habrá que tomar otro tipo de medidas, y como he dicho también, eh, en esta zona estamos bastante, bastante escarmentados de todos estos temas, pues ya luchamos mucho contra el fracking, luchamos mucho contra el tema de los robos, y ahora vamos a luchar contra el tema de, de, de, de los autobuses, y, y en el caso de Sigüenza, de los trenes. Porque es toda la zona, o sea, de la zona de Sigüenza a la zona de Molina, o sea, todo lo que nos pide aquí en medio, estamos desprotegidos en plan de transportes, pero totalmente. No se pierdan mañana en la edición impresa de Nueva Alcarria el completo reportaje que sobre este asunto y sus consecuencias publicará nuestro compañero Oscar Gil.